Cuán fácil, ¿no? Deshacerte de tus padres porque joden mucho, porque ya estás cansado de que siempre te cuenten las mismas historias o simplemente porque ya no los soportas un segundo más. Recuerda algo y recuérdalo siempre. Ellos te dieron la vida y jamás te abandonaron. Tampoco lo hagas tú.